Vamos a revisar a continuación el panorama internacional y es que siguen eh, surgiendo elementos en el caso Lavallato que complican las investigaciones. De hecho, en una investigación revelada por el medio FOLA de Sao Paulo en colaboración también con el portal de filtraciones de Interced, que es el primero que hablaba de, de estos audios eh, contra Moro, se ha evidenciado como el empresario Leo Pineiro, principal accionista de la constructora OAS y testigo clave, además del caso Lavallato contra contra Lula fue chantajeado por los fiscales de la operación Lavallato para poder obtener el beneficio de reducción de la pena. En sus primeras dos declaraciones el testigo no había involucrado al exmandatario de la acusación que le imputaban. Sin embargo, en la tercera fue forzado a cambiar el discurso. Por su parte el equipo defensor de Lula difundió una nota diciendo que las revelaciones de intercepta y de Pola de São Paulo refuerzan la ilegitimidad de la sentencia contra Lula y la necesidad de que sea anulada y que el expresidente sea liberado lo antes posible.